Hola. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que se llama el diseño inverso. Vimos que lo primero que hicimos fue determinar el resultado del curso, que es el perfil del estudiante cuando termina el curso. Y no empezamos con la construcción de objetivos. Por eso es que se llama diseño inverso. Al mirar ese perfil o las competencias, se nos hace mucho más fácil determinar el tipo de evidencia que debe ser sometido por el estudiante para poder ser evaluado, evaluamos su ejecutorio. Y hablando de ejecutoria, este tipo de diseño facilita nuestra forma de determinar las actividades instruccionales que son necesarias en el curso. Vimos que todo el proceso instruccional fluye con relativa facilidad gracias al diseño inverso. Así que les quiero recordar que participen en los foros y que les exhorto a practicar su diseño como parte de la tarea de esta unidad. La próxima semana vamos a estar discutiendo el diseño universal.